Bueno, pues desde Kiocera eh, creemos que el distribuidor que quiera un poco mantener el negocio en el futuro y crecer en, en todo el negocio relacionado con la impresión, eh, básicamente tiene que cumplir dos objetivos claves. En primer lugar, tener en cuenta que la impresión eh, tradicional, tal como se estaba enfocando hasta ahora, no es eh, un negocio que solo con la venta pura de los equipos de impresión, eh, y del consumible un poco que, que generan, sea un negocio que pueda tener una sostenibilidad futura. Al final hay muchos más servicios relacionados con el mundo de la impresión y de lo que se trata es que, que el distribuidor realmente se convierta en el proveedor de los servicios eh, documentales dentro del cliente. Es decir, eh, que el distribuidor no venda puras cajas, sino que venda mucho más que eso y venda eh, realmente soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente. Y eso es un poco la segunda clave que también debería cumplir el, el distribuidor, que es una clara especialización en los clientes. El, el distribuidor de, de impresión se tiene que convertir realmente en, en un consultor para, para nuestros clientes, para sus clientes, y en definitiva poderles ofrecer eh, de una manera eh, clara eh, todas las soluciones relacionadas con la impresión y la gestión documental eh, que son posibles y, y que van a hacer que puedan mejorar los procesos de, y, y los procesos eficientes dentro de, de las diferentes empresas. Entonces, en definitiva, dos claves básicas, especialización más allá del mundo de la impresión en soluciones de gestión documental, soluciones relacionadas con el documento, con la captura de documentos y, por otro lado, un conocimiento real de las necesidades reales de los clientes, es decir, especialización en clientes. Esas son las claves un poco que creemos desde Quiocera que tiene que tener un distribuidor en el futuro.